Bueno, pues vamos a hacer una nueva terapia, como os decía, y aquí yo diría que vamos a tratar de enseñar o adiestrar a las familias, y aprovechando que es un día de conjunta de terapia de pacientes y familias, vamos a aprovechar para enseñar a las familias eh, indicios, signos eh, que puedan orientar acerca de una situación de riesgo por parte del socio, por parte de la persona, su familiar que está en rehabilitación que algunas veces los familiares eh, que están muy preocupados y es, eso es muy de agradecer por parte del socio, por parte del, del paciente es muy de agradecer pero algunas veces, eh, en algunas ocasiones, esa preocupación se transforma en suspicacia se transforma en eh, preguntas eh, más o menos mm, sugerentes en cuanto a la posibilidad de que haya una recaída o una reincidencia vamos a ver lo que conviene hacer y lo que no conviene hacer y vamos a ver también cuáles son los indicios que podrían dar a conocer eh, la existencia más o menos fiable, más o menos eh, estimativa de lo que pudiera ser una recaída desde luego sí que podemos partir de una base. En el momento en que una rehabilitación se pone en marcha, el paciente, el, el ludópata en este caso, tiene que tener muy claro que tiene que haber a partir de ese momento una comunicación interna de él con la familia o de ella con la familia a toda prueba eh, inmejorable. Tiene que haber comunicación y tiene que haber sinceridad. Tiene que haber en definitiva una interacción mmm, frecuente no voy a decir yo que constante para no para que el, ni, ni la familia se atosigue con el ludópata ni el ludópata se atosigue con la familia es decir vamos a ver estudiar hoy dónde están los límites en esa relación vamos a ver dónde, cómo nos podemos pasar de la raya y cómo nos podemos quedar cortos ¿no? hay ocasiones en las que eh, la familia de tranquila que está con respecto a la marcha con respecto a la evolución del propio ludópata pues como que se muestra, puede que de una forma aparente, ¿no? pero en definitiva a veces la apariencia es la que cuenta ¿eh? se muestra un poco como indiferente, como tranquila, como segura, ¿no? como que ya está hecho ya está la cosa segura, ya está la rehabilitación en marcha, ya estamos en el camino ya conocemos todos el camino y por lo tanto nada malo puede ocurrir esta es una postura que a mí me parecería un tanto arriesgada, un tanto audaz excesivamente por lo tanto confiada en la ludopatía tenemos que definirla como una enfermedad crónica una enfermedad crónica que a través de la rehabilitación adquiere una etapa de latencia pero que, ojo, se puede reactivar, no lo olvidemos y en ese sentido pues podríamos mencionar casos que hemos tenido en los que bueno pues nos hemos llevado un gran disgusto pero pues, lógicamente esto no ocurriría si ya contáramos de antemano con que la ludopatía es una enfermedad crónica y si vosotros la estáis manteniendo a raya más mérito para vosotros y eso desde luego es un reconocimiento que nosotros tenemos que haceros. ¿Eh? La, el mantenimiento a raya de la ludopatía como enfermedad crónico recurrente, ese es un mérito que tenemos que reconoceros y tenéis que, tenemos que eh, de alguna manera valoraros y felicitaros por ello. ¿no? Bien, pues, pues vamos a ver, vamos a estudiar un poco por parte del, del ludópata y por parte de la familia, dónde está el punto intermedio de la prudencia y la virtud porque como he dicho la familia se puede pasar ¿eh? pero la familia a veces también se puede quedar corta ¿Eh? tanto es así que alguna, a veces algún ludópata ha cogido y ha dicho pues mira voy a tener una sonada recaída a ver si así me tienen en cuenta esto ha ocurrido y como ha ocurrido así os lo digo este ludópata no es que esté pidiendo una vigilancia permanente no. lo que sí que pide a veces el ludópata es que, que, que se valore el esfuerzo que está haciendo ¿no? que en una palabra que, que no se eh, olvide eh, el mérito que está desarrollando para mantener a, a raya su abstinencia las instancias al juego que nacen de su propia persona o que a veces nacen del exterior ¿Eh? Estamos viendo, desgraciadamente, una etapa en la que la eh, publicidad de cara a las apuestas deportivas, por ejemplo, es mm, verdaderamente provocadora, lujuriante. ¿Eh? Esta mañana, pues precisamente, estuvo aquí Antena 3 para eh, recordarme que uno de vosotros había estado... Eh, concretamente Dani, a quien hay que felicitar por la intervención y a, y a, quien, a quien hay que también reconocer el, el mérito, estuvo para hacer una entrevista a alguien que, que pudiera dar también ese testimonio. ¿no? Y esta mañana pues, me tocó a mí, estuvieron aquí para hacerme también la entrevista. Y precisamente un poco me, me comentaban, me decían, bueno, ¿y cómo se puede saber si una persona que que va, está haciendo rehabilitación, va en la buena dirección. ¿Eh? Y vaya, buena pregunta. ¿Eh? Parece que hubiera estado espiando las terapias de grupo para, para hacer esta pregunta, que desde luego está, es muy, muy interesante, pero además muy buena, con muy buena intención o con muy mala intención, depende de cómo se mire. Pero a mí es lo que me interesa ahora, ¿no? que yo les estoy explicando así a grandes rasgos, ¿no? Lo que pasa es que ahora nosotros podemos desarrollar el tema de una manera más tranquila y, por supuesto, siempre contando con vuestros testimonios, con vuestras intervenciones, aportaciones y experiencias. Y esto es lo que da la riqueza que tiene realmente la terapia de grupo. De modo que, vuelvo a insistir, el tema es este. Eh, analizar dónde está la frontera, dónde está la raya, cuál es lo que se puede hacer, lo que, no se, lo que no se debe hacer cuando uno se puede quedar corto, cuando uno se puede pasar y en definitiva pues que vosotros con vuestras experiencias habléis tanto los ludópatas ¿eh? como las familias algunas veces se producen choques ¿eh? entre el ludópata y la familia ¿eh? porque el ludópata por ejemplo no está conforme con el grado de, de control que, que, que padece y entonces se revuelve contra ello a pesar de que tenemos que ser sinceros, él se lo ha buscado. Si no hubiera tenido ludopatía, seguramente que la familia no estaría como está, eh, incluso, incluso, exacerbando o exagerando el control. ¿no? Por eso digo que, mmm, hombre, eh, cada uno de los dos, ahora es el momento de expresar lo que cada uno necesita del otro. ¿eh? Lo que le puede pedir el ludópata a la familia... ¿eh? En cuanto a mantenerse en esa raya, en esa línea de eh, prudencia y de virtud. ¿eh? Que se preocupe lo justo, pero no más de lo necesario. ¿eh? Igualmente al ludópata, ¿qué le puede pedir la familia? ¿eh? En cuanto a eh, evolución, en cuanto a comportamientos, en cuanto a hábitos. No, no nos olvidemos que algunas veces la ludopatía se eh, supera. Pero restan ahí una serie de secuelas en forma de malos hábitos que pueden llegar a producir una eh, hecatombe desde el punto de vista clínico y, y, y puede llegar a reactivar una serie de, de factores que pueden llevar a la persona pues, a la recaída, como estábamos diciendo. ¿no?